Hola, hoy vamos a hacerlo fácil y sencillo como instalar Python en Linux. Abrimos el navegador y descargamos de la página oficial de Python. Entramos a la página oficial y descargamos Python. Si en el caso tienen Windows es muy muy sencillo de instalar pero en este caso linux es un poco complicado ya que tiene bastantes comandos que insertar para la instalación en este caso yo ya tengo python no va a ser necesario que guarde una vez descargado nos vamos a la carpeta de descargas y vamos a buscar python Bueno, como pueden ver aquí está el paquete Abrimos la terminal y hacemos lo siguiente. Vamos a copiar los siguientes comandos. Copiar y pegar. Estamos descomprimiendo. Una vez descomprimido... al paquete de python una vez ya estemos en python vamos a seguir hacer el tercer paso copiar pegar en este caso es muy más fácil de que vean en cómo copiar y pegar fácil y sencillo porque en este caso todos estos comandos no puedes memorizarte de memoria fácil aunque seas un genio en este caso ponemos enter y se procede a la instalación y ponemos nuestra contraseña y se procede a la instalación una vez terminado eso es todo ahí ya podemos ver qué versión de Python tenemos, como pueden ver tenemos Python 3.10.4, instalación exitosa, eso es todo, espero que se suscriban, es algo sencillo, todos estos comandos lo voy a copiar en la descripción del video ahora cómo van a ver la descripción del video de, de un video por ejemplo entramos acá en este caso vamos a hacer la prueba de como pueden ver aquí ya podemos ver una descripción pero en este caso nosotros lo vamos a subir en la descripción del vídeo en acá en este sector espero que les sirva y eso es todo eh, no es bastante complicado gracias espero que se suscriban y vamos a hacer vulnerabilidades en vivo y en directo Penetración de cajeros automáticos, wow, pero es un poco...